El Ecuador, el presente y el futuro tiene un desafío interesante. Es la época del servicio que genera valor al ciudadano a través de las instituciones del sector público. El presente curso le invita a usted a experimentar una dinámica conexión con el aprendizaje de la metodología de los siguientes módulos. Módulo 1. Diseño de modelos de gestión institucional. Módulo 2. Diseño de estructuras institucionales y posicionales. Módulo 3, Elaboración de Estatutos Orgánicos Institucionales. Los objetivos de este curso son asociar la metodología aprendida con la realidad de la institución pública para generar un cambio de modelo de gestión y también aplicar el modelo institucional de gestión pública. Los resultados de este curso en su aprendizaje son Analizar la situación actual de la organización previo al diseño del modelo de gestión institucional. Proponer el diseño del modelo de gestión institucional. Y finalmente, impulsar la conciencia y actitud para ofrecer un excelente servicio al ciudadano.